hace falta Que me estés llamando en la madrugada Me desvelas con palabras y no haces nada Creo que te tenía mal acostumbrada Mal acostumbrada Tal vez ya es hora de estar lejos Sabes, soy humilde, pero no pendejo Yo siempre te di mi tiempo Pero el tuyo era complejo Y ahora, otra llama contigo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 contra llama, contesto y nos vamos Y de buena que no hace reclamos Eche invita de Cali a Medallo De Cali a Medallo Perdí tiempo Y el tiempo no se recupera, lo lamento No puedes volver cuando quieras En el mundo existen muchas, no eres última ni primera tengo chao en la cartera Tengo mi corillo activado Salimos para la calle, andamos bien ruleteado baby tengo por todos lados Se pegan por el flow, dicen que está pesado Tengo mi corillo activado Salimos para la calle, andamos bien ruleteado baby tengo por todos lados Se pegan por el flow, dicen que está pesado